Muy buenas noches, bienvenidos un día más al canal, no voy a bajar el volumen de estos cascos que si no me vuelvo muy loco, no tengo nada sonando raro por ahí, bien, bueno, decía Mark Twain que la raza humana tiene un arma realmente eficaz, la raza humana no en realidad, es la especie, pero bueno, la especie humana, uh, la risa, la risa, y sí, es que al final hay que tomárselo todo con humor, con todo el humor posible, y a pesar de que vengan maldadas, hay que seguir tomándoselo con humor. Es lo único que, aunque lo intentan, porque lo siguen intentando, no nos consiguen robar. Y menos pues, en un país con el cachondeo que tenemos aquí en España. Eh, bueno, hay otros países por ahí que, mira, yo viendo en el Mundial, yo digo que la, la, la afición con la que más me he reído, al menos con la que he visto en la televisión, eh, ha sido con la mexicana. O sea, memoria de la risa, cómo iban con esos caballos ahí, tacata cata cata taca, pasándose lo pipa, haciendo esos duelos, eh, eso fue buenísimo. Eh, que me gusta escuchar eh, a los comentaristas argentinos, sí, porque, porque te partes la caja, sobre todo cuando se cabrean. Eh, pero, pero yo la afición mexicana, o sea, chapó, fue tremendo. Bueno, eh, la noticia que íbamos a ver es brutal. Es el primer gran paso de blockchain para eh, dirigir el mundo y acordaros de lo que os digo acordaros de lo que os digo porque en años venideros esto eh, va a ser así va a ser así los contratos inteligentes van a manejar nuestra vida creo que eso es algo que ya sabemos pero cuando se iba a dar ese primer paso para que eso fuese legal hay amigos pues eso es otra cosa y eso se ha producido por un lado bueno, por otro lado vamos a ver eh, algo porque si antes hablamos precisamente de aire que hay detrás de BNB o de Ethereum, siendo bastante más antiguo Ethereum que BNB eh, bueno, pues ahora vamos a ver qué soporta ¿no? cada una, por otro lado y por otro lado tengo aquí ¡ay! ¡Dios! Okay. esto de correos, no es como vienen la pasada una solución para momentos de paz no se pega ni. Diga. Hostia. Esto, digo, tengo que abrirlo Delante Ah, toma pues a coño. La colleja que de me va a dar la jefa. Bueno, eh, por un lado, material eh, cripto, ¿vale? ¿Esto que es? Una chapita de material Bitcoin en la cual eh, veis que viene con una especie de bolígrafo, es un grabador, ¿vale? Es un grabador eh, que os va a permitir escribir en la placa de acero, ¿vale? Las 24 palabras. Puedes escribir 12, puedes escribir 24, dependiendo de la wallet que tenga, ¿vale? Es decir, tú generas tu wallet, generas tu dirección, guardas tu clave privada. Y aquí tus 24 palabras. Por un lado, ¿vale? Por otro lado... Je, je, je, je. Otro material Ether! ¿vale? Para Ethereum. ¿Tachan? ¿Qué viene dentro? Pues, pues, como siempre voy a... bueno, la de Ethereum ya sabemos que viene como la de Bitcoin, ¿no? Que es una plaquita. Pero sí tengo ganas de abrir... Esta. Esto... Ya ha llegado Papá Noel, se lo ocurra que lo flipas. <ríe> pues aquí, aquí está. Mirad, está acá. Está, bueno la cajita, tan bonita como siempre. Tan bonita, tan preciosa. Vale, viene con los códigos QR. Este monedero dice: Este monedero está vacío. Vale, está completamente vacío, efectivamente. Te viene con las pegatinas. Vale, para que tú las puedas, pues como siempre y ay el punzón el punzón puntero tiri tiri tiri tiri que sí que rasca si sí, está sí raja está filadito esto así como eh, también vale o sea que es un regalo doble así como si fuera un boli pero si viene a alguien le metes así lo dejas eh, bueno no voy a ser tan agresivo pero la plaquita si la abrimos, bueno ya ya vemos por fuera que viene virgen vale la diferencia para saber que viene virgen a ver, vamos a poner la de Ethereum por aquí. Tengo por aquí la de Bitcoin. Entonces, como veis, la que ya viene grabada al láser eh, por la máquina automata, ¿vale? Viene con la dirección Bitcoin por fuera, ¿vale? Sin embargo, esta viene completamente oscura, completamente negra, porque eh, viene, viene virgen. Entonces, si la abrimos, vamos a abrirla aquí totalmente en directo para que veáis cómo es. Es un poco como... Como las placas que vimos en su día para grabar, ¿vale? Pero en, pero en bueno, ¿vale? Porque <risa> es que... Esto, ah, esto es una pasada. La verdad es que estos capullines de, de material cripto, de material bitcoin, eh, de materialcrypto.com eh, son la pera, ¿no? Porque eh, han hecho un puto diseño, que además es bonito, la placa es, es increíble. Eh, y claro, ahora aquí taca, taca, taca. esto a ver ¿qué es lo ideal? tener eh, ¿sabéis la reglita esta que utilizábamos de letras cuando éramos pequeños en el cole? con las letras, pues eso, si lo haces así si tienes una letra bonita y le pegas bien, vale, pues también yo tengo una letra un poco desastre a mí la ingeniería me hizo mucho daño en la facultad eh, entonces bueno, 24 palabritas para ponerlas, o sea me parece tremendo, una calidad brutal, esta es en cuanto a la de materia cripto vale viene virgen para que, bueno, pues la, la desvirguéis, vale eh, y bueno, pues lo del boli, pues tiene triple uso está bien, inclusive para cuando tienes que taladrar eh, los azulejos tac, tac, tac, pero bueno, esto es más para, eh. Yo, no sé, es que soy, estoy un poco agresivo últimamente, en fin eh, bien, bien, bien, viene muy bien la, quería verlas porque pensaba que a lo mejor esta chapita podía ser un poco más fina ¿no? que las que las otras, pero que va, que va es brutal, a pesar de que es más barata eh, cosa que también me ha sorprendido eh, está guay, y bueno pues la de la de Ethereum, para que la vamos a abrir, es exactamente igual que la de Bitcoin eh, y y mira lo mismo hasta la sorteo ya que está sin abrir, está a huevo. La de Bitcoin, nah, nah, esa no la sorteo. <ríe> la de material cripto, bueno, depende. Si en, si en los comentarios me ponéis que la sorteo y hay suficientes comentarios, la sorteo, ¿vale? Eh, aunque esté abierta, está abierta por mí, pero esto no tiene nada, simplemente viene lo que viene. ¿vale? Y la de material cripto de Ethereum, voy a sortearla en el canal, venga a sortearla ya veré qué día entre todos los que estáis ahí apuntaos eh, vamos a guardar el arma de destrucción masiva que luego eh, ya soy muy a ver o sea, al final lo que llevamos en la sangre es lo que llevamos en la sangre bien bueno pues respecto a esto bien respecto a que nos tenemos que reír todo también que el mercado está un poquito ha habido un pequeño rebote pero eh, vamos a ver un par de cosas que están. La primera cosa que quería comentar es... Fijaros, ayer eh, era... Vamos a probar eh, más a, a material bélico. Vamos a echar más fuego a la hoguera eh, para, para Ucrania. Hoy es... Bueno, el G7 está intentando estudiar a ver las formas de llegar a la paz. a o sea, tú no vas a llegar a la paz, ni quieres llegar a la paz en ningún momento. Porque si estás eh, queriendo, eh, animando y echando más, más leña al fuego, no vas a llegar a ningún a ningún acuerdo de paz, o sea, eso entonces este momento eso es lo que hay hasta que no haya alguna desgracia de verdad será cuando se llega a un acuerdo de paz, Acuérdate de lo que os digo. Bien, eh, dicho esto venga, vamos a comenzar que ya me estoy enrollando. ...y dadle a la campanita. Ya sabéis, suscribiros y daros a la campanita. Bueno, noticia acojonante, la noticia fuerte de verdad. El primer gran paso brutal que tenemos es esto. Islas Marshall, aunque sea, es que muchas veces... Bueno, ...no, es que son esas islas, es que es una, un, un paraíso fiscal... ...que está ahí perdido de la mano de Dios... ...pero la cantidad de miles de sociedades que se hacen aquí para estas cosas... Es tremendo. Entonces, la ley permite que las personas jurídicas registradas en el país puedan adoptar ya formalmente estructuras y herramientas de gobernanza de las DAO. ¿Vale? Entonces, ¿qué va a ser una...? Eh, les va a permitir identificarse como la DAO LLC. Las LLC, pues como una... una... Eh, una eh, sociedad limitada. ¿Vale? Entonces, eh, este es el primer paso, ¿vale? Para que... Eh, eh, primero, la ley está preparada ya para permitir el registro de DAO con, con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro, pero, importante, las definiciones y regulaciones para la formación de DAO, acuerdos y el uso de contratos inteligentes. Esa es la clave. Esa es la clave. Esas son las primeras empresas que legal y oficialmente van a poder operar bajo contratos inteligentes. Esperemos que no se equivoque ni que no se los piraten esa es otra historia, pero bueno, en principio no, no tienen por qué pero, eh, wow wow, este es uno de los primeros grandes pasos ¿es bueno o es malo? ya veremos, a ver el, al final las cosas son buenas o malas en función de lo, el uso que les damos los humanos ya está internet, qué malo es internet, porque hay tal no, no, la parte mala de internet es porque hay seres humanos que les dan mal uso pero internet, es pues una puerta a la comunicación al revés es un mundo de conocimiento. Y esto, pues tres cuartas de lo mismo. Por otro lado, hablábamos el otro día de qué pesa más BNB, Ethereum. ¿Qué hay detrás más detrás de una de otra de Ethereum? Pues bueno, los proyectos que hay detrás de él, esos tokens que tiene. Pero bueno, de BNB, por lo menos hay un negocio detrás. Aparte de todos esos mismos proyectos que tiene Ethereum, todas esas mismas cosas que tiene Ethereum y esas características, además tiene un exchange detrás, que es un negocio. Por otra parte, también nos dan diciendo que BNB Chain ya tiene más direcciones únicas que Ethereum según un desarrollador. Bueno, un desarrollador, eso no falta ser un, como dicen esto siempre, un no sé qué, un no sé cuánto, un desarrollador. No, no, eso no falta ser, eh, hay que ver direcciones totales, ya está. ¿Vale? Las direcciones únicas que tenga cada una y listo. Esto es una noticia, es un notición, porque bueno, ya le está ganando, le está pasando por la derecha BNB a, a Ethereum. Eh, BNB Chain, os recuerdo que es, es Binance Smart Chain, ¿vale? Eh, ya sea todo, todo se ha quedado bajo lo que es BNB Chain, ¿vale? Pero es lo mismo lo uno que lo otro. Eh, entonces, bueno, pues ahí está, como curiosidad, que sepáis que eso, estas dos cosas han pasado. Muy interesante el tema de las sociedades limitadas, ya como DAOS o DAOS como sociedades limitadas. Eh, ahí es donde empiezan las cosas de verdad. Por otro lado, hoy el SP500 se ha intentado, bueno, ayer el día fue de intentar rebotar, pero bueno, la mecha equivalía a un poquito menos del 50% de todo el del total, y bueno, pues se ha quedado ahí un poquito, ha eh, intentado ir a la alza, pero no ha habido fuerza. Decíamos que hoy era un día importante, joder, acordar la noticia de estos. Eh, hoy era un día importante para ver la reacción. Sí que es cierto que tenemos una densidad de volumen mucho mayor. ¿A qué me refiero con densidad de volumen? Vale, pero hace tiempo que no, que no lo utilizo, que no os lo digo, y es... Una vela tan pequeñita que tiene mucho más volumen que esta vela tan grande. Entonces, quiere decir que esta vela tiene una densidad de volumen mucho mayor, ¿vale? Que esta otra vela, que es, que se mueve en, en un eh, rango mucho más amplio, ¿vale? Y sin embargo, se ha negociado mucho más en esta otra vela. Ha sido verde y encima tiene más volumen que la vela anterior. Eso sí es bueno. Lo que no era bueno, ¿vale? fue esta que ya nos decía, posiblemente la siguiente va a ser roja. Decíamos, densidad de volumen, mucha densidad de volumen, ¿sí? En esta vela pequeñita. Ahora, en la siguiente vela, tenemos más recorrido, sube bastante el precio, más que la anterior, pero tenemos mucho menos volumen, con lo cual, menos densidad de volumen. ¿Qué significa eso? Pues porque posiblemente no vayamos a ir para abajo. Si no, en esa, en la siguiente. efectivamente, la siguiente, ¡pam!, nos vinimos para abajo. Ahora, esta otra, Sí que está teniendo más densidad de volumen que la anterior, en mucho menos rango de precio tiene mucho más volumen. Bueno, eso no es malo. Eso quiere decir que están diciendo aquí guerra, aquí un poquito de guerra, ¿vale? Eso en cuanto al S&P 500. ¿Qué pasa que es viernes? Terminamos, cerramos y veremos a ver qué pasa el fin de semana que nos pueda afectar a la apertura del lunes. <risa> Con y como están las cosas, hay que cruzar los dedos hasta los sábados, sabadetes y los domingos de Navidad. Bien, eh, por la parte de Bitcoin, pues un día, bueno, un día, uf, por decir algo, menos, menos esta vela que ha hecho este zigzag, diciendo, ah, sí, para arriba, bueno para abajo, no, para un lado, no, para el otro. Aburrido. Vemos el rango de cuatro horas, que se ha movido los cuerpos entre los eh, 16.816 y los... ...16.846, o sea, 30 dólares, más o menos, lo que son los cuerpos, ¿vale?, quitando estas mechas que ha habido aquí... ...que bueno, pues ha sido el único momento de que dices, ¡ay, va a pasar algo! Y, que va, no ha pasado nada, te digo, a ver si me llama alguien llorando algo que va... ...bueno, de momento, de momento, aunque aquí estamos así, como estamos en el RSI? Pues con un toque y dos toques, estamos en cuatro horas, os lo recuerdo, ascendente... ¿Veis cómo estamos intentando romper la zona de 50? ¿Y esto al final qué es lo que está eh, generando? Pues, pues muy fácil. Si nos venimos aquí y vemos este triangulito que tenemos aquí. Pim, pam. Toma la casitos. Vale, Estamos generando un triángulo ascendente. vale, Mínimos ascendentes, una zona horizontal, la cual no somos capaces de, de pasar, pero... Siempre intentamos atacarla desde más arriba, ¿vale? Un punto, otro punto. Bien, ahora, ¿esto forzosamente tiene que romper al alza? No, no, si no hay fuerza y no hay volumen, lo más probable es que rompamos a la baja. Ahora bien, detalle importante. Si se rompe, vamos a esperar el fin de semana, ¿qué pasa? Si, bueno, si se rompe y se rompe al alza, y se rompe al alza con volumen, con una subida de volumen, podremos darlo por bueno, ¿vale? Estas son cosas que tenéis que empezar a tener grabadas a fuego. Si se rompe y no se rompe con volumen, lo más probable es que haga, pues como hace todo, ¿no? Para abajo, y nos vayamos para abajo. Entonces, no vamos a ningún sitio. Entonces, todo en cuanto a, en cuanto a Bitcoin es lo que hay. Fin de semana, ya sabemos que tenemos ese gap trading. Vamos a ver hasta dónde avanzamos mañana, para poder decir, pues entro en cortos o entro en largos, para el, el cierre del domingo, o la apertura, y ya está. En cuanto a Ethereum, tres cuartas de lo mismo, un pelín ahí, está intentando aguantar en esa zona, ¿eh? después de esta subida, está aguantando en esa zona, a pesar de que, bueno, tuvo ayer su más y su menos, hoy ha tenido un poquito, en cuanto a Bitcoin en diario, pues igual, aguantando una zona horizontal, pero tampoco nada del otro mundo, ¿sabes? No, es que no, no tiene nada, no nos dice ni chicha ni limonada, y el total market ¿vale? es el que, bueno, pues eh, que gana un poquito, que pierde un poquito y manteniéndose igual, a la espera. A la espera de qué canalices están manteniendo, de que pasen las fiestas ya y que sea año nuevo y ya se vaya todo al carajo, o, o, o qué. La dominancia de Bitcoin, pues tres cuartas de lo mismo. Ayer un poquito a la baja, pero es bueno, en toda esta zona de soporte que ya tenemos marcada de antiguo, eh, pues ahí está, está haciendo una banderita. Lo más probable cuando haces una banderita de este tipo, que es? Pues que esto es una banderita de osos, lo normal es que suba y vaya al alza la, la dominancia, lo cual a las altcoins le puede hacer pupa, sobre todo a las altcoins, contra Bitcoin. El dólar index sigue manteniéndose en esa zona, de momento la media de 50 con la zona que tenemos marcada en rojo no lo ha perdido y ahí sigue en su lucha particular. Y por otra parte, pues eso, lo que he dicho, las altcoins, pues unas sufriendo, se siguen desgastando en la parte positiva. Eh, y le doy al revés, bueno, no importa, vamos a, vamos a darle para arriba. En la parte negativa, pues las que están últimamente, la volatilidad, que ha bajado bastante. Eh, Atlas, tenemos Cryptereum, RLC, KLV, mask Fiat, Digibytes. Eh, bueno, pues tampoco es que haya grandes cosas. Bastante rojo en, en, en pequeñas cantidades. Al igual que, bueno, más o menos mitad de tabla, ya empezamos a las zonas verdes, un poquito más abajo de la mitad de la tabla, con pequeñas cantidades y realmente con beneficios, pues eso, One Earth, Library Gates, otra vez, vamos a ponerlo al revés para poder verlo bien, porque si no mi, mi, mi jeta de feo eh, tapa eso, entonces Library Gates otra vez 23% al alza, lo he hecho desde que se quitó la presión de, de la SEC, bueno, bueno pues... Eh, Puede ser que muera, puede ser que no... Pero poco a poco va rascando, va rascando, va rascando... <ríe> y, y eso mola... Eh, One Earth, por su parte, un 24%, muy muy bien... Ya recordar que hablamos de la media de 200... Y ni siquiera ha llegado a ella... Sigue en la EMA 20 haciendo una falsa ruptura... ¿Veis? Aquí hizo una, se fue para arriba... Aquí acaba de hacer otra... Y se está yendo más arriba... Si, a ver si cierran por encima de los cierres que hizo aquí... Y bueno, pues mañana que es sábado y las sal suelen aprovechar, pues se nos puede venir a la zona de los 0.0059, ¿vale? Sería sería algo, pues bueno, bastante probable, metiendo otro, otro, otro porcentaje interesante que podría haber, más o menos, hasta ahí cuánto sería, pues otro 26%. Bastante bien. Badger, bueno, sigue con su sufrimiento de, de la caída, ¿veis? Lo que hemos estado viendo varios días, que caigo otra vez, ahora vuelve a caer y sigue, pero termina cerrando en rojo, es, es lo de Badger, es tremendo. Eh, maná, maná existe, después del castañazo, ese pedazo de castañazo eh, que hay, que hubo, o sea, que se, se lleva pegado, pues bueno, de momento parece que recupera otra vez esta zona, bueno, esta zona es que es súper antigua. Ya, ¿vale? Y, y, bueno, pues ahí anda, ahí anda, queriendo no perderla, porque, claro, si la pierde, bueno, tenemos ya la siguiente marcada. Pero, ojo, no, no está mal, no está mal, tal y como va. Eh, bueno, como para empezar a hacer suelos. Eh, eso, esto... esto Tener en cuenta que no es algo que pase en dos días. ¿eh? Es decir, si yo tengo que empezar a hacer un suelo, empezar a frenar, luego cambiar de dirección, luego empezar a subir. En, en todo esto que hago así de cambiar de dirección, empezar a subir, ya estoy en abril. Ya tengo el dedo en abril. O sea, <ríe> ¿vale? Que esto no son cosas que pasan en dos días. De repente sí, de repente sale disparado y se te queda así, ah", pues la cara que me su su su suelo tener yo en, en los vídeos, ¿no? Pero es lo que hay. Eh, por otra parte, bueno, ANT, Planet, Luna Classic, que sigue aquí. Yo tengo ahí un par de unas clásicas, no sé, pero bueno, valen tan poquito, ni siquiera lo puedo vender. No me deja de leche venderlos. Eh, Melo, Spear, Eje, el Tom y bueno, y poca leche. Black, anda, por aquí están. A ver si terminan de hacer suelo. Eh, ¿Recordáis? ¿Recordáis? Seguro, bueno, seguro que lo recordáis, que muchas veces hemos dicho. Cuando esto pierde, y llega al inicio. Es cuando vuelve a rebotar y pase en muchas criptomonedas. No sé si en Blocktopia va a pasar. Eh, yo he, no he vuelto todavía a acumular más. Tengo, tengo comprado de, de hace tiempo, de estos trocitos que compras. Eh, en su día ya compramos. También vendimos. Hicimos unas operaciones. De este suelo, cuando subió, también mejoramos posición y vendimos. A partir de aquí, yo he guardado porque creo que no porque. Eh, sino que la pérdida que tenías en el momento no valía la pena venderlo es una tontería, entonces si es un proyecto que realmente tiene detrás lo que tiene en el próximo mercado alcista va a hacer rum, con lo cual eh, en el momento y vuelvo a decir el tema del peligro de las altcoins vale ya de por sí estamos en un mercado muy jodido, muy peligroso en el cual puedes perder todo tu dinero puede irse a cero, eh, pueden pasar mil cosas, ¿no? pero eh, hasta que no, el mercado no dé visas de que se da la vuelta a Bitcoin y demás, yo altcoins, pues lo siento mucho, pero no, no entro. No entro porque no, no. La cartera de altcoins, como sabéis, la está parada, sí, sigue ahí a la espera. Gente que hace no demasiado tiempo, ¿vale? Octubre, noviembre, diciembre, me habéis dicho, esto va a seguir bajando, y sigue bajando, pues claro que sí, claro que sí. Entonces. Tener paciencia porque eso se cumplirá y la sacaremos todo adelante. De todas formas, está bien que una parte importante, porque ya empiezan a ver nombres importantes, ya se sigan manteniendo, pues, oye, Nebli, un 2% cava, eh, otro 2 y pico por ciento velas, tal, Sand. Entonces, bueno, tenemos por ahí también a José que nos ha pedido algo grande. Vamos a, vamos a verlo, ya que lo ha pedido. Si, si no me decís contra qué par, eh, siempre os lo voy a meter contra el dólar, ¿vale? Entonces entiendo que quieres ver algo contra el algo pasa o con el algo grande eh, contra el dólar y de momento se nos va a ir a mínimos eh, históricos vamos a ver vamos a marcar aquí no quiero irme más atrás entonces de momento tenemos este punto de pivote que hay aquí por un lado y tenemos este otro punto de pivote que hay aquí por otro lado eh, como zona intermedia como zona intermedia, podría ser este apoyo que hay aquí. Pero no lo voy a dar por bueno de momento. vale. De momento no voy a darlo por bueno. ¿Por qué? Porque no sabemos si va a parar aquí o lo va a parar un poquito más abajo. Entonces, de momento, como tenemos ese punto de pivote aquí y este punto de pivote de mínimo histórico aquí, bueno, vamos a, vamos a verlo. ¿Qué porcentaje de caída llevamos en Algorand? Pues desde ese máximo, ese piquito que hizo ahí en verde... Um, hemos estado en un máximo del 94%. ¿Puede irse un poquito más abajo? Sí, más o menos, yo creo que 95, 96, suelen ser los números. Eh, ahora, si llega aquí abajo, esto que es este 100, este es, bueno, 100, este es la, eh, el mínimo histórico, eh, puede ponerse muy a tiro. Ahora bien, fijaros también que estamos llegando a una zona de sobreventa importante. Sobreventa, súper importante. Ahora, ¿cómo se va a comportar en esta zona? Es lo que no sabemos. Fijaros que si hace algo de este tipo, entre un punto y el otro, hasta que ya empezó a rebotar y hizo este rebotín que hay aquí, que bueno, este rebotín que hay aquí, ahora vamos a ver cuánto es. Pues bueno, la caída es importante. Si hace aquí esa caída, bueno, pues se vendría a este mínimo en la zona de los eh, 0.12, que podría, es bastante posible, está más en mitad de camino antes de, de esa caída. Eh, un rebote de este tipo. ¿vale? Eh, estamos hablando, claro, que parece que no es nada, pero fue un 46%. O sea, esto fue un 46%, es una auténtica barbaridad. Entonces, cualquier rebote de Algorand, y a mí no me cabe duda de que en el próximo mercado Algorand, pues es de las que también eh, sobrevivirán, eso es lo que yo creo, me puedo equivocar, por supuesto. Simplemente, simplemente, con que llegue a este punto de pivote que hay aquí, ¿vale? Cualquier compra Mira, una compra, por ejemplo, en este punto en el que estamos, hasta ese punto de pivote, estamos hablando de un 169%. Ahora bien, vamos a suponer que nos vamos al peor de los casos y nos vamos al mínimo histórico. Pues del mínimo histórico hasta ese punto de pivote, a ver, a ver. Aproximadamente sería un 363%, que tampoco está mal. Pero de momento no hay ninguna visa de que pare, no tiene... Es un, que es un punto de posible parada, por supuesto. Pero... ¿Yo entraría? No. No, no entraría ahora mismo en Algorand. Esperaría. Esperaría a que haya un curso de media, esperaría a que la línea de tendencia principal eh, se acerque, el precio, eh, posiblemente que nos haga una formación de doble suelo, con un suelo un, un más alto que el otro, pero todavía no está ni formado, ni siquiera. ¿Este que está en RSI llegando a ese punto? Sí. Sí, sí. Pero... Poco más, poco más nos dice. Bien, dicho esto, vamos a terminar con Bitcoin señores, está en cuatro horas aquí, en una hora pues haciendo una velita un poquito roja, y a ver si se nos viene a la línea de tendencia, y rebota, o si la pierde, pues en cuanto en cuanto haga eso, si reboto o lo pierdo, es cuando tengo que tomar decisiones. Ahora está un poquito en tierra de nadie, y mejor eh, dicho que nunca, es decir, fijaros cómo estamos en 50% de reseguir en una hora, y aquí sin soporte, ni resistencia, ni leches, sí que es una zona en la que se está como acumulando bastante, ¿Vale? y haciendo unos mínimos ascendentes en una hora, si nos vamos a cuatro horas, volvemos a estar en una situación muy similar, estamos aquí pues en medio de la nada, y aquí exactamente igual, por debajo del 50%, muy pegaditos, pero en medio de, de la nada, y si nos vamos a diario, tres cuartas de lo mismo, estamos por debajo del 50%, pero un poquito en medio de la nada, y aquí ni en el soporte ni pegados a la resistencia, o sea, Estamos en un momento un poquito, eh, eh, rollo, coñazo, aburrido y, y, bueno, lateralizar. Pero, ¿qué pasa con Bitcoin cuando está mucho tiempo en una zona y se aburre y no es capaz, no tiene fuerza para romper al alza? Pues aquí lo veis, se aburre, no tiene paz, hace un intento, no puede, ¡pum!, para abajo. Pues posiblemente aquí pase algo parecido, haga un intento, y ¡pum!, y va para abajo. ¿Cuánto? <ríe> Eso no lo sabe nadie y tenemos probabilidades... En esas zonas que tenemos en esta línea de tendencia de mínimos, pues ahora mismo marcando aproximadamente los 13.600, es decir, precio delta de Bitcoin. Así que bueno, poco más chicos y chicas, como digo siempre, sonreír un poco, eso está bien, invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe. Chao, chao.